¿Arimendi? ¿A esta hora? Eso para después. Vamos, vamos, vamos a ver qué nos tiene Arimendi. ¿Quién sabe dónde está? En algún punto de la ciudad está Arimendi. Adelante, buenos días. ¿Abra, abra, abra? Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el Salón de Acto del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, donde en tan solo minutos se realizará la reunión de la Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género, la cual contará con la presencia de las principales autoridades nacionales y locales. Destacar que en este acto está convocado ya para las 10 de la mañana, eh, en, en unos minutos estará iniciando, el cual contará con la presencia del de Ministro de Interior y Policía, Chubasque, así como también el director nacional de la policía, licenciado Edward Sánchez, también el, el director nacional de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras, otras eh, personalidades también del ámbito local. En esta ocasión vamos a conversar con la gobernadora provincial Xiomara Cortés. Eh, Xiomara, ¿cuál es la expectativa en esta mesa de diálogo del día de hoy? Bueno, la expectativa es que la provincia de Duarte ha sido una de las provincias elegidas como territorio para trabajar con la seguridad ciudadana. ¿Desde cuándo más o menos iniciarán los trabajos? Bueno, a partir de esta reunión con el ministro que estará aquí presente, ya comenzaremos los trabajos. Eh, eh, hablando de, de género, específicamente en la ciudad del Jaya, varios casos que han conmovido a, a la sociedad franco-macorizana. ¿Cuál es el plan estratégico que las autoridades, ustedes como autoridades locales, le presentarán a las autoridades nacionales para frenar ese mal? Bueno, todavía no puedo decirte cuál es el plan porque eh, vamos a iniciar ahora, pero sí se va a trabajar con toda la seguridad de la provincia de Duarte. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes a la gobernadora provincial de la provincia de la licenciada Xiomara Cortés y este es el ambiente que se vive en estos precisos momentos en el salón de acto del ayuntamiento municipal donde repetimos en tan solo minutos iniciará esta mesa local de seguridad ciudadana y género la cual contará con la presencia de las principales autoridades y nacionales, y nosotros por supuesto a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta reunión, es toda la información que tengo por el momento, yo retorno al estudio Muy bien señores, gracias Arismendi. la información sobre esta mesa de seguridad ciudadana ojalá se saquen algunas cosas buenas en este encuentro, miren nosotros nos vamos ya, regresamos el lunes con otro programa igual esperamos que tengan un magnífico fin de semana, ya lo saben Ande con cuidado, no haga teteo Que el coronavirus anda por ahí Pasen feliz resto del día